Hola, buenas tardes. Estamos con Vanessa Duarte, actual candidata concejal por la Comuna de la Florida y con Don Bernardo, que estamos en este proceso de historias donde estamos conociendo al candidato en una presencia más íntima, más de confianza. Usted en este minuto, Vanessa, y la, la saludo, muy buenas tardes, eh, saber un poco cómo fue ese periodo que tuvo como profesor a nuestro candidato eh, independiente de la presidencia de Chile Qué tan bueno, qué tan malo, qué, qué tan duro, qué tan distante, qué en tan... Sí. Las, lo que más puedan copuchar sería fantástico. Ya, yeah. yeah. sí, el, el profesor, y yo le digo, profe todavía, eh, llegó con una enseñanza desde un principio eh, súper distinta a la que nosotros estamos acostumbrados en la, en la universidad y en realidad desde el colegio. Eh, esto de, de que el profesor es como una autoridad y se para adelante a hablar y los estudiantes solamente escuchan, no. Eh, con él siempre estuvo como este espacio para crear el diálogo en el aula y hacernos personas más racionales en donde podamos discutir y debatir nuestras ideas. Eh, él siempre con mucho entusiasmo, humanismo, eh, sencillez, que a mí en lo personal me marcó mucho y me incentivó aún más eh, la gana de, de querer aportar a nuestra sociedad. En el aspecto hoy día, tanto humano como político, porque... ¿Puede haber sido un gatillo en tu interior de que hoy día quieres ser un día candidata a concejal. Sí, sí, totalmente. Como le dije, es una persona súper cercana, como uno está acostumbrado a esta relación, profesor, como media de autoridad, pero con él es totalmente distinto, súper cercano, incluso una vez yo le pedí a él si podíamos tener una reunión eh, extraordinaria fuera del horario de la universidad, para que me pudiera aconsejar sobre unas cosas académicas, y él, con mucha disposición, aceptó y todo. Buenísimo. Y ahora, en esta posición, tanto que ya usted conoce esto de hacer campaña y, y el sacrificio, el desgaste, eh, la energía, las ganas de querer poner tu visión, tu, tu apreciación de lo que podría ser mejor para el país desde la comuna de la Florida, ¿qué ves tú que podría ser un aporte para esta posición del candidato a presidente Bernardo Jauregui? Eh, sí, yo creo que él eh, tiene los conocimientos y la experiencia de vida como para tomar eh, esa responsabilidad que le concede el cargo. Él, desde todo, o sea, desde un aspecto como más interno, eh, él es súper transparente, es una persona íntegra, eh, que es lo que falta hoy día en nuestra sociedad y sobre todo en el lado político de nuestro país. Bien. Profe, ¿alguna palabra hacia. Vanessa. Bueno, yo creo que lo más importante es que siempre traté de abrirles un poco la mente a todos los alumnos. Yo creo que Vanessa tomó seriamente las la palabras en las cuales yo me preocupo mucho del ser humano y, eh, y el capital humano que es lo que eh, a mí me, me importa porque Chile ha sido abusado por, por muchos grupos de, y, y económicos y políticos que eh, no nos dejan eh, desarrollarnos. Entonces yo pienso que eh, la idea es tratar de unir a todos, izquierda, derecha, ¿me entiendes? Chile tiene que unirse para poder salir adelante, si nosotros remamos todo para distintas partes, no vamos a llegar a, a ninguna parte, entonces... Eso es lo que hace falta, exacto. Entonces, la idea es de que nos respetemos. Yo creo que esa era la idea, que en la clase yo los tenía que respetar a ellos porque yo aprendía también de lo que ellos me estaban diciendo, porque ellos saben más que uno. Ellos están viviendo el día a día, y uno está, digamos, desde más alto, o sea, nivel ya de, de llegar a la cúspide, de la educación, digamos, teniendo los estudios que uno tiene, a haber trabajado en el Banco Mundial, eh, haber trabajado en temas de la erradicación de la pobreza, o sea, uno sabe cómo hacer la pega. Pero, pero Entonces, disculpe que lo interrumpa, profe. Eh, a mí no me cabe duda, que sin embargo, a pesar de que usted, como dice ha estado en esa cumbre, usted no tiene ese desapego con la realidad que, que tienen algunos políticos, Usted, yo estoy 100% segura que usted sí comprende la realidad de nuestro país. Sí, por supuesto. La tengo muy clara. Sí. Muy clara. Eso es, wow. Eso es cierto. Wow, es súper importante eso que se logró descifrar en esta, en esta pasada, porque en el fondo lo que buscamos todos es alguien que, más que esté en un lugar distintivo, que teóricamente lo, lo separa, ¿cierto?, de, de nosotros, es lograr lo que dice Vanessa, que haya una cercanía, que haya una identidad y una autenticidad en lo que se dice, contra lo que sea. Porque hoy día vemos que todos prometen cada cuatro años, eh, y algo que debe estar viviendo tú también, Vanessa, en tu proceso, cuatro años, que todos los que se religen y estos que, fantásticos que dicen ahora sí, y vienen de seis periodos atrás que nunca hicieron nada. Pero el ahora sí es un lema, y buscan a las mismas personas a las cuales le mintieron hace cuatro años atrás, y le quieren mentir de nuevo. Y como no hay competencia, porque lamentablemente la política es muy obtusa aquí, entonces permite que solo las cartas políticas puedan seguir avanzando, pero los nuevos no, entonces la gente no cree en nada, no escucha estas verdades que tenemos todos que decir. Vanessa, Bernardo, eh, son, son situaciones que tenemos que, que, que ir superando, y gracias eh, por, por el tiempo que, que nos permite Vanessa, porque en el fondo es, es un empuje más, para que esto se sepa, se sepa de verdad. Sí, muchas Así gracias que, a usted, porque igual. Bueno. Esperamos bueno, que te vaya súper bien en tu, tu periodo de candidatura a concejalía. Gracias. Y que después nos contactes sí. cuando seas concejal. Sí, sí. no, y, va, y te vamos a apoyar 100% ah. de todas maneras en lo que necesites, sí, porque sí, usted, sí. Yo, tengo no, la que, yo tengo la certeza que voy a ganar, ¿eh? porque la gente eh, no quiere saber de todos los candidatos que se han presentado, yo creo que la gente ya no quiere saber de estas mismas personas, entonces al final van a optar por una persona, oye, un desconocido. Van a decir, miren, ¿saben qué? Este tipo no, no vive de la política, mejor votemos por él porque a lo mejor va a ser algo distinto. Y yo creo Se que... Te la hay la oportunidad también. Exacto, exactamente. Sí. Bueno, Así Vanessa, muchas bueno, gracias por, por toda la atención. <ríe> que tú pusiste en las clases, y, y me alegro, porque suponte, me siento yo muy orgulloso de que la gente haya tomado algo, ¿me entiendes?, rescatado, para poder hacer algo bueno para nuestro país, para las generaciones que vienen, para el medio ambiente, el cambio climático, y dejar un legado. Eso es lo que tú estás haciendo, dejando un legado en el país, porque tú tienes que hacer eso, esa es tu misión. Uno siempre tiene que tener una misión en la vida. Y esa misión es de que las generaciones que vengan, vivan mejor que nosotros. Muchas gracias a ustedes igual. Eh, ah. Sí, también pues, era un gusto entrar a todas sus clases y que no, no me perdí ninguna. Y eh, gracias también por el tiempo, por darme este espacio para compartir mi, mi opinión. No, de todas maneras, cuando guste y ya después cuando insisto, o sea, ya concejala, que no nos pierda la vista. Y que esperamos poder eh, estar en, en contacto para lo que sea y lo que venga. Mire, que no es Dice, fácil encontrar incluida, alumnos, no, no es fácil encontrar alumnos que quieran hablar de los propios. Hoy día es muy, muy poco esto, muy poco y muy valioso. Así es. Así Vanece, que bueno, ya está en el gracias, satélite. Bueno, muchas ¿eh? gracias. Te pasaste, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias y suerte en todo. Cualquier cosa que necesites, no sabes que cuentas conmigo. Muchas gracias, papá. Okay. Vanessa. Cuídense, que estén bien, que tengan buena tarde. Ya, chao Chao.